Muy buenos días, ha venido corriendo el elfo de Papá Noel Ha entrado por la puerta, ha dejado estos dos paquetes y se ha pirado ¿Qué me traerá? ¿Qué me traerá? ¿Qué me traerá el elfo? Ahora me vendrá pequeño Ahora me vendrá pequeño y lo tendré que devolver Me cachi 10 pensaba, pensaba hacer el unboxing con un poco más de glamour no, oh, cuida, cuidado, cuida cuidado, que, que, que, que se rompe. Pero si es negro por arriba, todo. Uy, pues así es gris. Es gris en vez de en blanco. Pero no lo viste. No, yo esto no lo he llegado a ver en vivo en directo. Esto es la... La, la, la, la, historia, sorpresa. la sorpresa de cuando... <risa> Veis las cosas en catálogo y lo pides por catálogo Que te imaginas que va a ser de un color Y luego resulta que va a ser de otro Me el nuevo cuadro WRC Volcano Para que vengáis a verlo para si os gusta oh, ¡Es precioso! ¡Es <risa> pleniano! Me gusta más a mí en oscuro ¿Vale? Sí, había varias fotos ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira, mira, mira mira, Buah, Me va a ir del carajo de bien No, nada De este color <risa> y la horquilla es lo que le da a este cuadro el punto de alegría Cuadro WRC Volcano 2021 El deseado, llevaba desde agosto esperándolo La verdad que me he quedado encantado Pensaba que él sería un poquitín más clarito Que sería más tirando a blanco Pero es más tirando hacia un gris azulado La verdad que me gusta muchísimo y la horquilla pensaba que también iba a ser un poco más clara, pero es un tonín un poquitín más verde Bianchi, azul, azul Bianchi, bueno, por veo. Como os decía, eh, este cuadro lo estuve probando el año pasado en color rojo, era con los cables por fuera y demás, pero prácticamente era el mismo cuadro. Me quedé encantado. Eh, la verdad que he probado muchas, veces, muchas bicicletas aquí en la tienda Llevo muchos años probando bicicletas de clientes Tampoco las pruebo eh, mucho, pero calle arriba, calle abajo Pues te montas encima, mueves y te das cuenta si van bien o van mal Y este cuadro Volcano es uno de los que mejor me ha venido Es un poco más pesado, sí, hay que reconocerlo Es más pesado que otros cuadros que he tenido Pero sin embargo te da una rigidez y una comodidad que no lo he visto en ningún otro cuadro lo del peso es una batalla perdida, entre los frenos de disco, los ejes pasantes, eh, la rosca aquí en el pedalier y, y, y cables integrados, el peso se va a ir, desde luego, pero es mejor un cuadro que sea un pelín más pesado pero te dé la seguridad, el aplomo y la comodidad a un cuadro muy muy ligero y que luego vaya flaneando y que no se comporte del todo bien en las bajadas. Geometrías. Aquí Daniel Rey sabría mucho más de geometría que yo Pero este año me he cogido una talla 51 Es un poquitín pequeño para mi metro 76, metro 77 que mido Pero sin embargo la geometría de este cuadro que es tipo gran fondo La pipa la tiene muy alta Entonces entre la pipa alta y la tija de sillín Que tenía que ser con retraso hacia atrás eh, Me ha hecho decidir cogerme una talla un pelín más pequeña, la 51 Llevaré mucha más tija, una potencia que debería llevar un poquitín más larga pero creo que me adaptaré bastante bien No a todo el mundo le vale una talla de cuadro Se puede jugar mucho con potencia, tija de sillín, adelanto, retroceso Hay mucha gente que está entre una talla y otra Yo, por ejemplo, el año pasado llevé la talla 54 Iba muy bien, pero me notaba que la bicicleta era un poco grandota La pipa de dirección era muy alta Parecía que iba un poco largo, entonces este es un cuadro 51. Realmente para mi 1.77 sería un cuadro pequeño. Pero sin embargo la TSR3 era también talla 51 y me encontraba muy cómodo. Bueno, pues aquí tengo todo el material preparado. Lo primero lo he dejado así para aclararme y lo segundo pues porque, para no armar un desastre por ahí en el taller. Mira, lo primero, las ruedas de no solo ruedas, perfil 58. Para Zaragoza estupendo Al final ha habido un retraso con el tema del manillar integrado Y entonces ponemos el manillar que tenía el Pro Y la potencia integrada de la Volcano Cinta de manillar supacaz De colorines similares a, a lo de la horquilla Caja de pedalier del Dub Para las bielas Ram FORCE del Dub también con los platos ovalados. Y aquí me falta el potenciómetro que me lo tiene que traer el de Seur. Ya. Mandos. Shimano GRX. Son de ciclocross. Pero a la espera del nuevo Shimano que se supone que será de 12 velocidades. De momento voy a llevar esto. Las pinzas de freno del GRX también. Y cambio de desviador de Shimano Ultegra de 11 velocidades. Los ejes pasantes por ahí. Los pedales speed Play y los portavidones cefal. cefal ah, y la centralita la centralita de, para cargar una y la inalámbrica esta es la que se conecta con el móvil y con el GPS aquí dentro de la tija de sillín un adaptador de goma y la batería ah. no sé si se apreciará pero no se ve ni una rebarba de carbono ni un hilo suelto ni un trozo plástico que viene en algunos cuadros Está limpio, limpio, limpio. Una terminación perfecta, guapa. Todo lo que me ha costado meter los puñeteros cables por aquí. Madre del amor hermoso. Qué guay. cables, El cableado interno integrado. Sí, sí, bonito. Es precioso. Antes de continuar con la hidráulica, voy a conectar todos los cables electrónicos para asegurarme de que no hay ningún problema. La hidráulica no, no se habrá chafado ni se habrá cortado, pero los cables electrónicos hay que tener cuidado. Desviador funciona. Y cambio también. ¡Hala! ¡A montar la hidráulica! ¡Uf! Buenos días Jesús. Oye, ¿qué te iba a decir? Que el viernes vamos a ir a estrenar el bicharraco. Ahí, ahí. Pero falta una cosa en la bicicleta. Falta terminarla. Ah. Mira, a ver, ¿esto cómo se pone? ¿Dónde la quieres poner? En el sillín, ¿no? Por en sí. las varillas del sillín. Para si para... a todos para los que lo que no es esto. sepa, que no sepa lo que es esto. Esto es una medida de la Virgen. ¿Vale? Medida de la Virgen. Con el hazico. hay ¿eh? de distintos colores y demás. ¿Vale? y esto pues eso lo podéis encontrar pues en el pilar en el pilar de o Zaragoza o sea, el pilar de Zaragoza Después esto se lleva eh, para que para la... que te protege mucha gente que la lleva en el casco otros por ejemplo aparte del casco ya lo veis como la mía la bici es amarilla pues la cinta de virgen pues amarilla aquí vale, a tono y aquí de... aquí mi amigo Jesús me regaló hace mucho tiempo dice para cuando tengas la bici ya por fin ha llegado como tiene el... El... Azulico Azulico este así Bueno, que sí, que sí, que queda bien Pues muy guapo, entonces ¿dónde la podemos poner? En las varillas del sillín, que me... a mí me hace gracia ¿Aquí? Ahí, ahí Perfecto, ahí. perfecto, pues Vamos a ponerlas ¿Pero bueno, la pones tú o las pongo yo? No, hombre, pero las dos no, ¿en una o qué? ¿En una? Vale. ¿Aquí pues? Ahí Luego ya luego Sí, luego ya lo ajustas tú ¿Vale? Bueno, pues eso Haya quedado. Ole, es que te proteja mucho. Vale, <ríe> más me vale. <ríe>